Eh, somos tres alumnos de, de Ecosocial del Colegio Montserrat. Yo me llamo Mario, ¿vale? y vamos a hablar sobre la Marcha RETO que es un proyecto solidario, es una actividad dentro del marco dentro del marco de actividades eh, de servicios y pues bueno, pues simplemente porque se presta un servicio a una, a una ONG eh, en la que, a la que va destinada un dinero a la marcha reto como ya he dicho es un proyecto solidario que vendiendo las papeletas las que veis ahí eh, las rojas pues se pues se obtiene dinero para luego caminar 60 kilómetros de Manzana del Real hasta Segovia y eh, o sea como a favor de una ONG eh, el, o sea eh, también hay otro, otro proyecto que es el bizcocho solidario, que se, o sea, se hace bizcochos y luego se vende en una tarde aquí en el Colegio Montserrat, por ejemplo el año pasado el proyecto que ganó la recaudación de dinero del bizcocho solidario fue en Nuestros Pequeños Hermanos, que estaba destinado a niños en Haití, a hacer refugios para niños en Haití. Y, bueno, eh, el año pas o sea, los objetivos es recaudar el máximo dinero posible. El año pasado, el proyecto que ganó, eh, re recaudamos 9.500 euros. A pesar de que nuestro objetivo era 3.000, pues tri lo triplicamos, con lo cual fue un año bastante exitoso, por así decirlo. Y bueno, ese dinero fue destinado a una ONG que se llama La Hora Violeta y que bueno, nos va a explicar aquí Elena. Bueno, pues como ha dicho Mario, eh, el año pasado eh, emanó eh, la ONG de la Hora Violeta. Bueno, es una ONG que eh, lo que hace es comentar la investigación de enfermedades raras en niños pequeños. Tiene un, o sea, eh, se centra por ejemplo en la neurofibromatosis, que luego se explicaré un poco qué es. Y también apoya a los padres, les, les, les, les proporciona información y además, y con su también les ayuda. les ayuda. Bueno, la neurofibromatosis es una enfermedad que afecta al desarrollo del tejido de las células o del sistema nervioso. Eh, suele afectar a los nervios ópticos, perdón, a los nervios como el nervio óptico y también suele o sea, salir anomalías en la piel o de o en los huesos. Eh, bueno, eh, esto o sea, es una enfermedad muy poco común, la neurofibromatosis creo que hay uno entre 3.000 personas, eh, por tanto hay muy pocas investigaciones. Por eso hay un proyecto de investigación que lo lleva el médico Álvaro, que trabaja en el hospital de Niño Jesús, que es eh, oncólogo pediatra, y lo que él quiere hacer es eh, hacer más investigaciones sobre esta enfermedad, y por tanto también es el objetivo de la, de la hora violeta bueno, esto eh, surgió con, eh, bueno, fue que eh, los, los creadores, los, o sea, los fundadores de esta ONG recibieron una llamada del hospital urgente para hablar con los neurólogos. Al llegar les explicaron que su hijo padecía una enfermedad que era la neurofibromatosis la cual eh, tenía muy pocas investigaciones, por tanto fue una noticia eh, bastante mala. Por eso, al enterarse de estos, de estos creadores, eh, bueno, más tarde eh, ellos consiguieron empatizar eh, con los demás padres, por eso crearon esta ONG y por eso desde su propia experiencia les proporcionan ayuda, aunque también les proporcionan información y ayuda también con el papeleo para que no sea tan nervioso. Bueno, eh, las donaciones, o sea, tú no hace falta que te hagas socio, puedes donar cuanto y cuando quieras y además también venden, eh, venden pulseras a un euro. Y, bueno, este proyecto el año pasado la verdad que supuso una, una gran emoción para nosotros porque eh, aquí hay un alumno en el colegio que no a dar información sobre él y que bueno, pues nos contó un poquito su experiencia y verlo así en primera persona pues, hombre, nos pues fue mucho más emocionante aunque eh, la parte así sentimental eh, nos va a contar también. Bueno, yo os pues voy a hablar de la experiencia que supuso para nosotros hacer la marcha de Beto, ¿no? porque hay muchos digamos, diferentes sentimientos, no sé, entonces fue algo como que a nivel de grupo y la convivencia, eh, no, no sé, nos hizo unirnos mucho porque éramos muchos alumnos, hay mochileros que teníamos que organizarnos pues con lo que nos daban, ¿no? Estaba organizado pero tuvimos que aprender a, no sé cómo explicarlo, eh, distribuirnos y Sí, organizarnos eh, todos juntos, ¿no? Entonces, pues, pues, algo muy importante para el grupo. Y, no sé, eh, las emociones que sentimos, pues, los momentos, nos llevaron a situaciones muy diferentes. Eh, pues esto que nos hacía sentirnos de muchas formas, euforia, no sé. Fue algo muy importante para nosotros. Y algo que, al final, es con la experiencia con lo que nos vamos a quedar. Entonces, pues también fue muy importante cómo superar esa frustración o no sé, que a lo mejor podías tener cuando creías que no podías más porque es un viaje muy largo que supuso mucho cansancio, no sé. Y entonces a veces necesitabas pues, que un amigo te diera la mano y que te dijera, oye, bien apóyate en mí o algo así porque era un camino largo que no, no se puede hacer solo. Entonces fue algo muy importante a nivel de grupo. Y bueno, con esto termina nuestra presentación, espero que os haya gustado. Gracias. Gracias.